Y tres. Campañas de esta dilusión. Recogida de productos navideños para Asociación Española de Cáncer, Fotolenco y otras entidades. ¿Quieres ayudarnos? Recolección de productos navideños como mantecados, turrones y bombones. Del 7 al 25 de noviembre. Los lugares de recogida son el Instituto Tomás Navarro Tomás, en la Avenida de España, y Asprona, en la calle Alboleda, número 61. ¡Continuamos Continua. la Navidad! Sí.